Hola, soy Uriel Saña, artista de T-Rex, y hoy os vamos a presentar el Soulmate Acoustic. El Soulmate Acoustic es un multiefecto compacto, que como podéis ver serían como dos palmos, eh, los acabados en, en metal pues, son, están muy bien acabados. Eh, tiene todas este tipo de entradas para jugar en estéreo, en este caso tenemos enchufado en el, en, el, en el amplificador y una mesa de mezclas, o sea que podemos ir a conciertos sin el amplificador y que nos vaya directamente a, solo con el multiefectos. Aparte, tiene, eh, es estéreo, eh, tiene incluso pues, el, el, la ganancia con, también con este sistema ¿no? que se hunden los botones. Y ahora vamos a empezar así rápidamente. El primero tenemos un compresor. Yo lo utilizo muchísimo para los shots. Así no se me disparan eh, los sonidos, eh, la, las frecuencias o se me disparan sobre todo las ganancias. ¿no? En este sentido, ahora lo tengo conectado. Me funciona muy bien porque así, de esta manera, cuando estoy acompañando, pues es un efecto que utilizo bastante. Uh, el Modulate, que es este que podéis ver aquí, es como una especie de flanger que funciona muy bien para tener un efecto más. ¿eh? Si busco alguna melodía, pues... melodías, para cambiar la parte del solo, pues tengo un efecto más que, que lo puedo utilizar en, en, en mis conciertos, por ejemplo. El delay, el delay es muy, muy, uh, muy completo en este sentido, pues yo utilizo mucho, sobre todo, los pizzicatos con delay um, o incluso para finales de frase, ¿no? también eh, podemos dejar programado así. La reverb es fundamental porque muchas veces, pues bueno, yo me la trabajo desde casa, la puedo llevar ya hecha, ¿sí? Y aparte tiene una cosa que se llama el shimmer, que lo que hace es uh, amplificar todos estos armónicos al final de la, de la frase. Vamos a poner primero sin el shimmer y vamos a ver qué tipo de reverb tiene, ¿eh? Es una reverb uh, con color a madera, es una reverb que, que nos da profundidad, es una, una reverb que, que nos ayuda ¿no? a nuestro sonido, ¿no? no es una reverb así que a veces no sabemos cómo uh, acabar de ecualizar, que en este caso, pues fijaros, he puesto un poco de mix, un poco de decay y realmente eh, funciona muy bien. Vamos a ponerle el shimmer, voy a poner a tope para que podáis ver, pero fijaros cómo resaltan los armónicos. Fijaros que estábamos tocando piano, las notas largas y te aguanta el efecto todo el rato. ¿Sí? Esto para... es muy importante. La ecu, la ecualización fundamental, siempre depende de dónde vamos a tocar. Pues, ostras, a veces tenemos eh, un sistema de amplificación pues no muy bueno, pues con esto puedo acabar de rectificar si la mesa no me acaba de gustar. Entonces, fijaros, yo puedo mirar la frecuencia que quiero resaltar y después tengo la parte del volumen, que le doy más o menos. Cada instrumento, le vamos a utilizar una actualización diferente, ¿no? porque cada instrumento eh, es, es diferente y aparte le, el, el sonido personal de cada uno pues, se lo puede eh, ir eh, um, trabajando. Eh, fijaros que aquí tenemos también el filter, en este momento pues, eh, es, es un, le llaman el killer, el, el, el killer de, de, de acoples, ¿no? y entonces aquí lo tengo en on, más que nada porque así pues me evito pues, a veces estos pequeños feedbacks que podemos tener eh, sobre todo pues, eh, cuando le damos mucha ganancia al, a, al instrumento. Una cosa que mm, va muy bien para los conciertos, el afinador. ¿sí? Super visual, eh, grande, ¿no? porque a mí los afinadores así tan pequeños a veces estás en, en directo y rápidamente necesitas afinar y, y aparte me hace de stand-by, ¿no? en estos momentos el vino no suena y ahora sí que sonaría. Eh, otra cosa muy chula también es el booster En el cual el volumen lo tengo aquí detrás El booster, pues en un momento dado Si estoy tocando Tengo que hacer un solo Tengo que resaltar una frase Rápidamente, pues eh, tengo el booster Y finalmente tiene una cosa que pues bueno, yo cuando hago mis masterclass o mis clases, para mí es fundamental estar en el looper. ¿Por qué? Porque me puede acompañar, después el alumno también puede tocar conmigo o incluso si hago un concierto solo con el looper. Y lo tengo aquí. Además, tengo un tap, un tap también para el delay. Lo tenemos aquí debajo del, del looper. Y después con, con el, el looper funciona de una manera muy, muy, muy sencilla. Es decir, tenemos aquí tenemos el stop a la izquierda. Aquí ahora estaría grabando y cuando parpadea pues un poco que, hey, eh, que está sonando, ¿sí? El rec en play. Entonces, vamos a hacer una pequeña una pequeña prueba así. Bueno, espero que os haya gustado esta demo de Soulmate Acoustic de t Nada, si necesitáis más información en la página web de t eh, veréis que está todo, todo súper bien explicado. Venga, hasta la próxima.